Tengo hambre para la cena, no hago nada, me siento llena, me encuentro hinchada en cuarentena, en cuarentena, en cuarentena, no tengo ganas, solo una pena, mi cuerpo para, mi mente vuela, por la ventana música suena, suenan palmadas, oigo cazuelas, así está España, en cuarentena, en cuarentena, en cuarentena. Se desesperan, me faltan algo.